Hoy miércoles 11 de marzo del año 2020, recordarle que tantos seres romeros y nosotros producimos así siempre bien planchado, gracias a que llevamos nuestra ropa aquí a la lavandería Duarte de la calle La Cruz, casi esquina Salcedo, aquí en San Francisco de Macorís, con sus sucursales en Las Guaraná y en Villa Tapia. Lavandería Duarte, saludar a nuestra querida amiga Doña Mari Mijael altos ejecutivos de la lavandería Duarte que está aquí en San Francisco de Macorís Villa Tapia y Las Guarnas también recordarle que el mejor pollo al carbón el mejor asado es el que usted puede disfrutar en Master Pollo Master Pollo que está aquí en la carretera San Francisco Nagua en Guisa, y en la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández salida a Santo Domingo, un ambiente familiar el que usted va a disfrutar aquí en Master Pollo de San Francisco de Macorís Sergio, Antonio Romero Pérez bueno. En la noche ya la, de, ayer. de ayer, ya un poquito avanzada la noche, eh, los candidatos Guillermo Moreno, Leonel Fernández, el Luis Abinader, eh, ¿cuál fue el otro? Sí, ellos, ellos, tres. Tres. Sí, ellos tres. ¿Ellos sí, tres? tres ¿Puro presidenciales, Sí, dieron a conocer, sí, porque ya el, el, los otros el son, candidato sí, del PLD lo había sí, dado sí, a conocer. Sí, sí, el, el Dieron el, el, a conocer ya, en el día de el ayer El tenía su, sus, sus compañeras. Compañeras todas, todas, de boleta, porque excepto uno, que es el de Guillermo Moreno, que eligió un... Un macho acolino. Un señor, sí, sí. sí. Así que de ayer, pues, dieron a conocer la, quien eh, va a ser su compañera de boleta en las próximas elecciones de mayo de este mismo año. El doctor Fernández, eligió a Serija Elena de Selimán, reformista... Eh, con la característica de que tuvo que hacer el anuncio en ausencia de ella porque estaba fuera del país eh, por un asunto personal. Algo que en lo, a mí me llamó poderosamente la atención, que para hacer un anuncio como tan ese, importante, porque donde no estamos hablando No solamente de... Leonel, sino los demás eh, habían creado, y, se, se habían creado y, sin desexpectativas. saber que ella, ella <coughs> es una política, o sea, ella es una que fue diputada, ¿verdad? Claro, o sea, fue, eso es, ha sido una política Yo larga lo interpreto, data. yo lo interpreto porque hay que inscribir, hay que completar una boleta en la Junta Central Electoral y hay que ir, hay que inscribir un candidato a presidencia, a la presidencia y un candidato a la vicepresidencia no, y era el Eso tope. es de rigor, eso es de rigor y es de procedimiento. No era el tope ahora. Entonces yo interpreto, ¿no? yo interpreto eso como que bueno, es ella, aunque no esté, hay que inscribirla para salir de eso. Sí. O sea que no creo que era, fue para crear ningún impacto. No, no, no. En no. ese sentido. Y Luis Abinader. Que el que, el, eh, que creó el impacto, eh, quizás no sabemos si para positivo o para negativo, porque. Eligió eh, una eh, Hay que empresaria verlo de santiaguez eh, vicerrectora de la Universidad. Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, un nombre de bueno Poco en término político eh, no sonoro, desconocida. De Esta mañana yo iba diciendo que es una empresaria muy conocida en la ciudad de Santiago. Eh, con toda humildad, eh, Debo, exacto, estamos en, en el Cibao. Y, eh, eh, Rosa Peña. Eh. Le vamos a preguntar a nuestro Rosa, analista económico a ver si ella lo conoce eh, aquí eh. también. Raquel Peña, perdón. Sí, Ay, Debo, cuando sí. yo vi Raquel Peña, yo sí. pensé, ah, es una bachatera nueva. Sí, no, no la que cantaba. El, el, <risa> no, porque sí. hay, hay un típico, un típico, sí. un típico que tiene apellido Peña. Sí. Entonces, yo, Raquel Peña es la, la empresaria de la ciudad de Santiago, del Cibao, de donde mismo es. Eh, Luis, oriundo Luis Abinader, pues la, la persona que va a acompañar al, al, al principal eh, opositor en este momento. Eh, del, del partido en el gobierno que Luis Sabina hemos visto es reconocida desde el mundo empresarial sobre todo del bueno, empresaria sobre todo del Cibao por las ocupaciones que tiene, una educadora también. Aquí hay empresarios que sí. por su condición de empresario mantienen toda su vida un bajo perfil bajo que perfil. a veces tú dices ¿Quién es el dueño de la empresa tal? Y a, ahora bien, dicen, pues, ahora tu, tu, bien en, sabemos que la figura vicepresidencial, vicepresidencial tiene eh, eh, dos tiene dos funciones, y, y es lo que le interesa a la campaña, o suma recursos, o suma votos. Entonces hay que ver, serio qué es realmente lo que busca ese partido o ese candidato oye, lo, a, la elegir, oye, tú, oye, a la elegir. Oye, oye, te estoy diciendo, o suma recursos, Está, por o eso, suma votos. Por eso digo que hay que ver, por ejemplo, qué buscaba Luis Abinader qué buscaba. Uh -huh. buscaba, buscaba sumar o buscaba recursos. ¿O no será que Luis Abinader Por... se ha confiado en, encu... en estas encuestas momentáneas okay. y dice no necesito voto? Que el triunfalismo, sí. estoy ganado déjame estoy elegir ganado. déjame elegir Digo, que a esta personas... claro. sí. sí. persona que no la conoce nadie en términos políticos no político que es un, porque, un poco arriesgado porque, para Luis decirte, pensar Antonio, que esa encuesta es, decirte, la es un número decirte, tan real déjame decirte Sergio Antonio que claro, ya lo, el tía, los tiempos han cambiado antes tú decías, bueno el candidato presidencial lo lógico es que busque un, un candidato a vice de la zona del cibao por la importancia yeah. que reviste, lo, por el impacto lo... que puede causar y lo que puede sumar términos de voto mira, que sea del Cibao, que no ha sido el caso este de Luis Abinader. Mira, los candidatos a vicepresidencial casi se buscan para eh, equilibrar la imagen de, del presidente. En el sentido, puede ser para equilibrar la imagen, per se puede ser para sumarle al voto, puede ser para sumarle recursos y, y qué sé yo, y hacer un contraste. Es la palabra. O sea, que sean figura contrastada, pero vemos en política así eso lo que vemos a grosso modo vamos a ver el desarrollo que estamos viendo dos personas que no contrastan en el sentido de la política, o sea, en la política no vemos no vemos un, un, una, una persona que un, tiene una chispa política y otra que es una chispa de de, de, de, de, de mediadora o de, o de sumar votos Vemos dos personas que son flat, que son Pero, pero como en, un término, en términos generales, en, como, como quiera que nosotros lo analicemos y lo busquemos, el la, compañero de boleta de uno y de otro debe ser para sumar. ¿Sumar? ¿Para sumar qué? No importa, dir... es dinero, es recursos, recursos económicos. O voto. algo tiene que sumar. Sí, sí. Algo tiene que sumar. Y yo no sé qué tanto dinero... Yo, lo que sé, creo yo, no, que... púsame, yo no sé qué tanto recursos... Eh, po po podrá tener... Es Raquel, Raquel Peña, sí. ¿verdad? que eso pueda ser tan significativo en términos económicos, si eso fue lo que se buscó. O Ahora, lo, que de los sí empresarios, estamos, lo que sí estamos seguros. Pero tú puedes buscar aporte de los sí, empresarios. Lo que sí estamos seguros, Sergio Antonio Romero Pérez, que voto, voto no. Voto, voto no, no, no, no va a sumar. Voto no suma. ¿Por qué? Porque no la conoce y no, y no nadie va, más que en el Y no entorno, te va a decir no, porque representa a una mujer, representa a la, la mitad de la población. No, pero los otros, los, otro, los, los el, el, el tu mayor contrincante, contrincante también tiene una mujer. Bueno, a Raquel Peña... Oye, tú eh, pones a poner, eh, entre Margarita y, y Raquel, la Margarita se la lleva con rana. Dime le cómo, suma voto y le suma recursos. Dime, cómo se, llama, ¿cómo se llama el candidato a la vicepresidencia de Alianza País que eligió Guillermo Moreno? Mira, eh, si me pregunta, mejor pregúntame cuántos indios mataron en la batalla de la, la, la Fuerte de la Navidad. Con nombre, apellido y célula, te lo digo más fácil que ese nombre. Tú me preguntas eso. Que en la fuerza de la Navidad, ¿cuántos ¿Cuánto votos para... va a sumar Serija Elena de Seliman Cuidado si restan. Al doctor Leonel Fernández Rena, el de. Cuidado si ¿Cómo se llama que está bailado? Eh... El de Quique. Sí. Ajá. Eso no, no, no eso no. Eso cuidado si restan. Y para finalizar, Ser Romero. Ya con eso finalizamos nosotros, y con eso finalizaron anoche esas expectativas. Fue el discurso de David Coyote. Ah, bueno, sí. Quien dijo, el dijo merengue, que el próximo 26 de abril se, se retirará su a su casita a verle los ojitos a su niña y decirle deber cumplido. Ni aspira por ningún partido a la presidencia. Y dijo también que, como lo había dicho ya, que a, eh, apoyaba verdad a la su candidata de su partido a la que él le fue el alcalde Carolina Mejía se retira a su casita me imagino que a reflexionar para entonces ya y a recargar energía para en el futuro eh, hay que tomarlo en cuenta a ese joven que hizo una gran labor que hizo una gran labor al frente de el el cabildo más hay, importante hay, del tiene país un que muy es el bueno, nacional pero... En la política es como la televisión. Y tú lo dijiste los otro día. Sal de los medios por tres meses a ver si sí. Víctor va a regresar. Pero igual. en el caso específico de David Collado, él en este momento decidió no aspirar, pero no, no va a sale estar al margen. Claro ah, que no. Porque si pues lo de, hace, de lo eso estamos seguros que ya... Tiene que estar construyendo Si no su propio proyecto Bueno, a por, a sí por ahora Su lo propio está apoyando proyecto a, a, político, a, claro a la... Así que ese joven tiene futuro eh, Político en la República Señores, Dominicana no jueguen con el adversario y el poder Veo un espíritu de triunfalismo En el PRM Que lo va a aprovechar la oposición muy bien lo por el contrario lo va a aprovechar muy bien se lo digo esto porque esa escogencia esa escogencia no fue para sumar votos o sea que no le interesa sumar más votos porque ya ya se estamos consideran suficientes sí. ganados llegamos al final de este contacto diario no sin antes recordarle que a esta hora precisamente se están reuniendo eh, para desplazarse por las calles de San Francisco Ponga el objetivo de hacer un bocinazo para lo que los responsables del fraude de MUNE vayan a la cárcel y devuelvan ese, ese recurso a esos miles de personas que en este momento están siendo afectadas. Así que un bocinazo a partir de esta hora. Se estarán reuniendo aquí en el Club Gregorio Luperón del sector El Capacito y estarán recorriendo algunas calles de San Francisco con esta actividad que es un bocinazo. Así que a sumarse para que los responsables de este fraude puedan responder <coughs> a todos los afectados. Llegamos al final de este contacto diario en el día de hoy. Gracias, como siempre, al equipo técnico, eh, a Melvin, allí en el Master Edward, y nuestro asistente de cámara, el Morenito, eh, que se ha, esta, ha estado colaborando en este espacio. José Eduardo, nuestro encargado de las redes sociales.